En el transcurso de esta semana iniciaron los talleres dirigidos a obreros del departamento de ornato del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, en el cual se le trata el manejo correcto de los desechos y el cuidado personal. Para ello es necesario algunos instrumentos que según el encargado de departamento no están disponibles en su totalidad. Pero en lo que respecta a nosotros como encargado departamental, nosotros, en los primeros dos presupuestos, nosotros eh, eh, eh, propusimos y subimos la parte eh, de, de los uniformes y de los guantes que debían de ser obligatorios y se subió la cantidad necesaria para que todos los obreros estuvieran bien uniformados y bien... ¿Qué pasa? Que se ha, no se ha hecho de la manera tal vez como uno quisiera, pero sí eh, se, se la han comprado... Eh, eh, en, en, en algunas brigadas eh, que, son, que están en avenidas, eh, los chalecos reflectores, los guantes, cada cierto tiempo nosotros le compramos, a veces se le dañan, a veces la misma burocracia institucional no permite que, lo, que las compras lleguen en el momento idóneo y se pierde tiempo. Ahora, lo que yo sí espero, y yo creo que la alcaldía de San Francisco de Macorís, y la liga eh, que ha apoyado esa parte y la misma eh, Dominicana Limpia que ha venido como un plan estratégico a nivel nacional debe de enfocarse en esa parte. Joan NTN, su noticiero regional.